Yo también lloré sin consuelo en el piso Lastimado por aquella que nunca me quiso soy el que rompe corazones Confieso que esas nunca fueron Mis intenciones, porque yo no me quedo Estancado, yo mejoro con el pasar de los años Se el mejor solo por insultarnos, son unos Tontos que están equivocados, se ríen mucho pero están Asustados, y un solo golpe los dejo tirados Les duele y eso que voy empezando, ya ni siquiera El minuto han durado, tú deja a los Que ladren, esos perros no son nada Los miras por la calle y siempre Agachan la mirada, ellos nunca entenderán Esta música sagrada No le temas a nadie que la vida que es prestada, sus comentarios han quedado fuera del lugar Aguas con las tarjetas, no los vayan a sacar Les metí más de un gol, no me podrán empatar Quede campeón en la reta, ahora pónganse a llorar Se los lleva a la corriente a esos tontos camarones Que se creen mucho mejores, pero causan decepciones Ya sé que debo ignorar a esos tontos hocicones. No me debe importar sus absurdas opiniones aunque no fue fácil, porque te estaría mintiendo Me tragué el orgullo por mi bien, aunque fue duro Nunca fue el mejor, pero mejor cayó y aprendo, la perseverancia me dio un mejor, no digo que fue fácil, porque te estaría De quien no hace nada, números en negativo Que esconden vidas frustradas Yo en silencio hago lo mío Porque la suerte está echada Quieres pero no has podido Y es por tu mente encerrada Porque tú no sabes todo lo que yo batallé No fue uno, fueron 10 años Los que yo me cheque, inoportuno Que tú vengas a hablarme de R.A.P Cuando de algunos, su carrera se quedó en R.I.P Qué pena que vengas con leña del árbol caído Y qué buena novela que inventas porque tú has ido De tu barrio la escuela entre drogas pero te has sido Muy lejos y tus temas no hicieron match con los míos Pues yo cuento realidades de las inseguridades De la gente que no sabe externar lo que le duele Con mil oportunidades y siempre llegando tarde no hables de